La asociación de Marbella Yodoy pide ayuda para los más vulnerables durante la crisis del coronavirus. Esta asociación está ya dando de comer a muchas familias. Dicha asociación hace un llamamiento a la solidaridad. Con tu aportación podrás ayudar a muchas personas. Colabora.